Mi nombre es Claudia Marcela Zúñiga Veita, soy la vicepresidenta de la Asociación de Desarrollo Integral Chinakichá. Este, soy una recuperadora también dentro de, aquí del territorio. Este, la lucha comienza este, en el 2018, ya que está esperando en, en el Estado nunca haya resolver nada. A raíz de eso también la lucha de la sobrevivencia, porque ahí, si no íbamos a desaparecer, eh, como nosotros, las mujeres, la situación es muy dura porque de ahí la verdad tenemos que, que pensar en los niños que tenemos en la casa eh, y seguir en la lucha aquí, lo de la tierra. Hemos este, hecho grandes cosas porque a través de esta lucha de la tierra eh, ganamos un proyecto se llama Capital Semilla, donde este acompañamiento con el, la FAO y entre 43 o algo así de, de grupos, de proyectos, eh, fuimos calificadas las 7, y de, de esos 40 y restos participaron varias mujeres de, de cada territorio, y nosotros somos un grupo de nueve mujeres de territorio indígena Chinatichá, y ahí los proyectos se van a trabajar, ya, ya casi se empieza, eh, este, en cada finca recuperada, son cinco fincas recuperadas, y entre esas cinco se va a trabajar eh, los proyectos. Eh, también hay otro proyecto pequeño, este, de otros grupos de mujeres también de aquí mismo del territorio, donde ya se compró lo que son las semillas, este, cerdos, pavos, digo, chanchos y ¿sí? todos esos animalitos para crianza y para consumo, eh, para vender. Y este, nosotros aquí también tenemos visiones de... de de salir adelante por, por las luchas. Y también eh, mañana este, tenemos una reunión junto con siete cooperativas y, y, la, y, y cómo se llama el CNP, que también va a venir eh, a llevar, este, eh, a escucharnos y también para trabajar juntos para ver si más adelante podemos trabajar este, en venta de semillas. Eh, para, para la sobrevivencia. este Es un proyecto muy bueno que se ha dado a raíz de estas luchas que son muy buenas. este Aquí la situación de las luchas no ha sido fácil, como, como les repito otra vez. A mí el 7 de marzo me quemaron la casita eh, y todas las cositas de mis niñas, digamos. ¿Quién se las quemó? Este, los no indígenas vinieron esa vez. Recuerdo es muy duro para mí. Yo siempre... trato de ser la mujer fuerte, pero... estas cosas son muy duras. A mí mis niñas... me la dejaron sin nada. Me las quemaron las ropas, las cositas que ellas tenían. Y, y así... volvimos a construir la casita en el mismo lugar. Y... y a seguirla adelante, porque no queda más otra cosa que hacer de ahí los compañeros igual han sido agredidos físicamente igual a las otras compañeras igual se le ha quemado los cultivos pero esta lucha hay que seguir adelante porque si no el gobierno no hace nada por nosotros ya ahí porque de tanto esperar ellos nunca van a actuar, no van a hacer nada y aquí estamos nosotros siguiendo en las luchas este, y no fue la primera vez en el 2018, por ahí como el 10, 17 o algo así, igual habían venido con, tra, con tractor y habían baratado también una casita y habían arrancado todos los carbaron, digamos, este, y de todo han hecho esas personas no indígenas y, y los que salen diciendo de que nosotros somos los violentos y en realidad nosotros no hemos agredido a nadie, aquí no hay ninguno indígena que diga que nosotros lo agredimos, le quemamos una casita o algo así, porque no lo hemos hecho. Nosotros luchamos por la tierra y es por la tierra, porque la tierra es nuestra madre, tenemos que también defenderlo, porque si no desaparecemos. Este, tenemos cultivo de yuca, de banano, de frijoles, eh, tenemos gallinas, criollas, cerdos, de todo trabajamos, porque, digamos, aquí esta tierrita, en todas las partes, en las cinco se ha trabajado, no, no así como ellos dicen que nosotros no trabajamos. Esto es un invento, porque nosotros si ocupamos la tierra es para vivir, para trabajarlo, y esa es la sobrevivencia de nosotros. Y a las quebradas, a cuidar a las quebradas, a la naciente, gracias a, a las recuperaciones, hay unas quebradas que hace muchos tiempo en los veranos no pasaban, se secaban. Eso ahora usted, en los veranos este que ha pasado, uno los ve, esos, esas quebraditas no se secan, esas quebraditas están corriendo lo más limpio. Cuando antes eran este, vacas muertas ahí por las orillas, que las aguas no se podían tomar, ahora eso se ve limpio, ahora ya no se ve esos huesos de ganados por todas las orillas, toda esa suciedad de contaminación que se veía, ahora ya gracias a Dios eso no se ve. Porque ahora todo está verde, todo está lindo, ya no se ve eso de, de que uno camina y, y está puro barro y hundido y nada, que se ve la quebrada, todo seca. Ahora los pececillos, hasta uno los ve en las quebradas. Eh, muchas cosas que antes no se veían, animalitos que, como el tucán, como muchos otros animales que han regresado. usted los han notado en la montaña, ahí andan los, los animalitos, cuando antes no se veía eso. Este, gracias a estas luchas se ha visto muchas cosas bonitas de la naturaleza que usted ve que ha vuelto porque yo veo que todos los que están volviendo nuevamente al hogar, entonces eso para nosotros es muy importante y de eso se trata la lucha, no solamente porque como dicen ellos se ven charrales que tal vez ellos ven que para ellos este, ver lo, las, los potreros y cosas así para nosotros es ver los árboles verdes, para nosotros es ver esto, los animalitos, ver las quebradas, ver los ríos, este, todo hermoso, todo verde, todo como se vea, lo más, este, como tiene que ser la naturaleza, no destruyéndolo, porque en las fincas recuperadas hay que, este, hay este quebradas que salen fuera de, de, la, de la recuperación o fuera este, del, del territorio, digamos, que vienen de otros finqueros, y ya esas quebradas que entran de la finca recuperadas están secas. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a talar las cabeceras de los ríos, digo, de las quebradas. ¿Para qué? Solamente para que las personas indígenas que viven en esa finca recuperada, como en Sequeiro Casca, esas fincas ya el agua en el verano no existe. En el verano el agua se seca. ¿Por qué se seca? Porque ellos lo talan todas las cabeceras. En el verano usted no vea ni una gota de agua ahí. Porque ellos los trabajan así, ellos todo lo talan, todos los baratas, todos los karma. En cambio, en otras fincas que están dentro de la misma recuperación, que nacen quebradas, nacientes, esos pasan. Ahora, gracias a Dios, está flotando el agua, porque nadie lo está abaratando, nadie lo está contaminando. Y eso es vida para nosotros. Eso es lo que nosotros queremos ver. Como antes eran las situaciones de, de la naturaleza y la sobrevivencia de nosotros, las mujeres también, que ahora, con estos proyectos, pensamos a, a trabajarlos para salir adelante por nuestras hijas también, por los hijos. Y esto es un fruto también de los varones que, que también han luchado por estas recuperaciones, que sin eso no estaríamos con la mano atada, no podríamos hacer nada. Gracias a esto estamos hoy y vamos a seguir luchando. Y esperamos que este, este mensaje llegue a donde quiera llegar, que la gente nos entienda. Y esto lo digo de corazón, porque es lo que, lo que vivo y es lo que siento no es porque lo estoy inventando, porque esto es lo que yo vivo. Y, y todas las situaciones que han pasado duras, las hemos resistido, porque si no resistimos, vamos a desaparecer. Entonces no queremos que pase eso. Y, y esto es la, la sobrevivencia de, de aquí, el, del territorio de Chinaquichá. Este es muy duro, pero aquí estamos luchando y vamos a seguir para adelante. Y, y esto no va a terminar aquí nada más. Este, esperamos que este vamos a seguir en la lucha eh, a seguir ayudándonos unos al otro pero aquí vamos a estar apoyándonos también todo el territorio porque eso es lo que tenemos que hacer apoyarnos uno al otro para salir adelante y en las cosas difíciles este, estar juntos porque esto es esto es duro pero hay que seguir adelante entonces la lucha es duro pero es es hermoso porque es, estás luchando por una vida, estás luchando por la tierra que es la madre naturaleza, que también lo estás defendiendo. ¿Cómo, porque, es, ¿cómo están organizados ustedes, organizadas en clanes? Eh, hábleme de su cultura. Um, aquí dentro del territorio indígena, indígena de Chinakichá eh, nos regimos por el clan matrilineal, este, que, que también... Este, lo, lo vivimos y de nuestra cultura mm, hacemos festival cultural cada, cada año este año todavía no se ha organizado para hacerlo pero lo, lo hacemos, lo vivimos eh, aquí vivimos en, en ranchitos eh, y también hacemos mm, bebidas tradicionales eh, también eh, muy, también hablamos el idioma indígena cabecas de Chiratichá en mi caso lo hablo este, este, para mí es muy importante rescatarlos también porque si también por estas luchas si no lo hacemos se pierden todas las culturas también porque esto de ir a sembrar un banano de ir a hacer algún siembro de ir a, a limpiar como tradicionalmente lo hacíamos, o pilar arroz, todas esas cosas no antes no lo hacíamos, pero ahora gracias a eso podemos pilar arroz y los niños lo están viendo y entonces ellos van a practicando en eso, a sembrar una matica de banano, este, a jalar así en el hombro, eh, todas esas cositas entonces que se ha ido perdiendo. ¿Cómo, a qué se dedicaban antes de las recuperaciones? ¿Dónde trabajaban? ¿Cómo conseguían el sustento diario. Eh, antes de las recuperaciones, de ahí, solo para, bueno, en mi caso, en la casa, este, criando a los niños, cuidándolo y, y, y este, no, no tenía, digamos, rumbo ni qué hacer. Ya en la casa, porque el espacio era poquito y no. Y también porque mi marido este, trabajaba en esto, lo que es el fornal, entonces vivíamos del fornal. Pero también se pagaba muy poco y lo que tenía que hacer era trabajar desde de las 6 de la mañana a las 4 de la tarde. Y aún sin embargo con eso nos sosteníamos un poquillo, pero la situación era muy dura. Teníamos que movilizarnos en, en cualquier lugar donde fuera a trabajar, sea cogida de café, nos íbamos a coger café. No tenían tierra, ¿no? la no, casa no era alquilada. Tierra, no, la tierra, donde vivíamos era donde donde cómo se llama, lo daba el patrón, el, esos que nos vivíamos ahí, veíamos dos años, tres años y así, después nos movilizábamos a coger café y cositas así, porque ya no teníamos casa, no teníamos nada donde vivir, entonces eso era la vía de, de nosotros también, entonces gracias a esto ahora tengo donde vivir, por lo menos tengo un techo que puedo decir que es propio que estoy viviendo ahí con mis hijas, entonces ya aquí trabajar a la tierra también ya es un sustento para la casa, que, que puedo vivir bien con mis hijas ¿sí? y llevarlas también a realizar una siembra o algo, que ellos están viendo que eso es bonito también, aprendiendo de ellos, que aprendiendo ellos. ¿Vale la pena recuperar? Muy, Mucho, mucho vale la pena recuperar porque de ahí eso, eso es vida para nosotros, recuperar es vida para nosotros. Muchas gracias.